Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, y hoy básicamente quería mostrarles este nuevo tanque premium que acaba de salir de Tier 8 Bien, es el Turtle o Tortuga MK1 eh, Es un tanque de la rama inglesa, bien, eh, británica Y, eh, bueno, es un TD, es un cazatanque Vamos a meternos un poquito más de lleno, vamos a hacer un pequeño, un mini análisis no, no me quiero extender mucho y voy a mostrarles alguna que otra replay o Vamos a estar jugándolo, mejor dicho, ahora, ahora mismo A ver de qué de qué va este tanque eh, Esperen que acá lo, lo compare Porque como no lo tengo la tribu al 100% Entonces no quiero decirles una cosa por otra Cuando tengan la tribu al 100% van a ver lo que es este tanque Está, la verdad, muy muy bueno Es muy divertido de jugar porque es muy duro Bueno, vamos a meternos ya de una en las características del tanque, ¿bien? Tenemos un daño promedio de 330 por disparo, bien, con una penetración de 224 con AP. Bien, y eh, lo que digamos está bien para un tanque premium de tier 8, tal vez puede que se quede un poquito corto para lo que son eh, digamos, los TD, los cazatanques, ¿no? Los, por lo general, los cazatanques de línea tienen un poquito más de, de penetración, eh, pero digamos, vas a poder penetrar sin problemas, por lo menos en tu tier y tieres inferiores a la mayoría de los tanques con 224 sino caso contrario tenemos la, la PCR con 253 de, de penetración que ya vamos a ir sobrados para cualquier otra situación tal vez puede que eh, algún que otro tier 10 con 253 te puede llegar a quedar medio corto pero por lo general si apuntas bien eh, y si te toca con tier 10 seguramente no estés en primera línea porque te van a penetrar entonces bueno, ahí vas a tener más tiempo para apuntar, ¿bien? Bueno, la penetración promedio con lo que es la bala explosiva es de 54. El tiempo de recarga es de 5.49, o sea, un tiempo de recarga bastante, bastante cortito eh, para pegar. Porque tranquilamente pesa 3.30, pero podemos pegar unos 400. Entonces, pensá que si pegamos 400 en 5.5 segundos nos da un DPM de 3.604, ¿bien? No está nada mal una dispersión de 0.32 y una velocidad de apuntamiento de 1.71 bueno, pero digamos, yo creo que este tanque está bastante, bastante bien no solamente por lo que estamos viendo las características del cañón, sino por otra de las cuestiones que son tres cosas puntuales más que tiene eh, muy positivas este tanque, una es el tema del de ángulo de depresión del cañón, que llegamos a unos menos 10 grados está más que bien re bien, la verdad que podemos Incluso se podría decir. Podemos ser eh, podemos ponernos digamos, en, una, en una cuesta. En una loma. En una montañita. Y sacar tranquilamente la parte superior del tanque. Escondiendo la barriguita. La parte baja. Para que no nos penetren tan fácilmente. Y después la otra cuestión muy importante. Es el tema del límite de movimiento del cañón. Miren lo que tiene. 20 para un lado. 20 para el otro. Es un montonazo. La verdad que. Te permite, incluso, te permite angular el tanque eh, lateralmente, digamos. Porque, a ver, quiero explicar lo que acabo de decir. Una cosa es tener el tanque así. Así ya lo tenés, angulado con los 254. De paso, vemos el blindaje de chasis 254, ¿bien? 101 de lateral y 76 trasero. Pero, pero tenemos 254 y fíjense la angulación que tiene el tanque. Bien, está muy angulado. Incluso, como tenemos 20 de límite de cañón para un costado... podemos poner el tanque así... Y vas a poder disparar. O sea, lo tenés angulado... Hacia arriba... Y encima hacia los costados. O sea, lo tenés un poco angulado. No sé si lo explico, ¿entendés? O sea, no es que solamente así con 2.54. De esos 2.54 va a tener más todavía blindaje... Por el tema de la angulación hacia arriba. Porque está angulado así... Como lo ves acá, ¿ves? Y encima de eso... Ya te digo, como el límite del, del cañón es bastante amplio, encima en vez de ponerlo, de ya tenerlo angulado así, lo puedes poner incluso así. Y disparar ahí. O sea, está buenísimo. La verdad que está muy, muy, muy bien. Bueno, después, eh, ¿qué más podemos decir? Puntos de vida. El HP del vehículo es de 1400. Bueno, punto flaco del vehículo, obviamente no puede ser todo bueno es eh, la potencia del motor es muy escasa la verdad es que el tanque se mueve justamente como una tortuga es muy muy muy muy lento muy lento 13.21 está eh, un poquito por encima de, de, del mouse y esos tanques así hiper lentejas la verdad que por si algo el mouse eh, no es la mejor comparación porque es un tanque pesado pero quiero que quede claro que es un tanque muy muy muy lento bien eh, velocidad de rotación no gira tan tan mal como se mueve, digamos, se mueve más mal de lo que gira eh, la velocidad máxima es de 20 hacia adelante digamos, eh, y trasero 10, con lo cual eh, la movilidad no es algo por lo que destaque este tanque bien después el camuflaje, la verdad que está bastante, bastante bien 662 puntos de camuflaje la verdad que no está nada mal ya te digo, cuando te toque salir contra Tier 10, te podés ir a una tercera línea y, y dispararte lejos. Eh, cargas tu munición AP o la APCR, como quieras, de acuerdo al rival. Y lo bueno también encima es que tenés tiempo de cambiarla, digamos, porque tal vez tenés cargada una APCR y te aparece algún medio que está muy así como regalado, por decirlo así. Eh, tenés tiempo de, de cambiar la AP para no, no gastar créditos de más. Así como les digo, el camuflaje está bastante bien, casi unos 700 por un poquito menos, pero ahí no más. Y el rango de visión es de 4.92 porque yo le puse los binoculares bien. No sé, yo lo equipé así. A ver, cuando te toque salir en tu tier, los binoculares no te van a servir absolutamente para nada. El tema es, si ves mucho tier 10, te van a servir un montón. Un montón porque 254 es un montón pero un tier 10 te va a tirar alguna hit te va a tirar alguna pcr y te van a pasar de la lado hora lado. así que básicamente porque van a tener unos 300 y pico de, de penetración eh, con lo cual ya es mucho ponerle que te agarre un chat saleciente en el 299 eh, es un montón y después los caza tienen 303 300 y pico con la munición estándar con lo cual 350 de penetración con más o menos en promedio, digo. 330, 350 con la munición premium, con lo cual con 250 te quedas un poquito corto en ese sentido. Pero bueno, amiguetes, más o menos eh, espero que, que hayan visto lo que es este tanque. Digamos, ahora vamos a darle una batallita. Eh, vamos a meternos en el, en el meollo. A ver qué sale, vamos a ver qué pasa. La verdad, que no, no, no lo jugué mucho, jugué dos partidas nomás, la verdad que no. Dos, tres. Sí, esta es la tercera, la tercera que toco. Eh, con este tank. Así que vamos a ver qué podemos hacer. No sé. Tenemos. A ver, uh, tenemos. Una arti. Una arti sola, bien. Bueno, perfecto, ni tan mal. Un 110, un KB4, un Progetto, un T54 Model 1. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, eh, Salimos con tier 8, bien, así que directamente a ver si algún pesado va para allá. Nos quedamos solo no, pero vamos a ir solo. Eh... Van todos los casos para allá. Vamos a hacer. Eh, vamos a hacer esto. Vamos a acompañar a los.. A los medios. Bueno, por allá ya se la están comiendo algunos. Fíjense lo que les decía la. el el ángulo que tiene el cañón. O sea, está re bien. Así puedes disparar y lo tenés. Y acá tenés un rival, lo tenés re angulado al tanque. Está más que bien, chabón. Bueno, eh, mira quién está acá: el. The Offsprings. Eh, a nosotros lo que nos convendría Sinceramente sería eh, El hecho de poder Mirar el 110 El hecho de poder La de 15 De lateral, ¿no? Bueno No Pero... lo I don't see 110 que quiere escaparse. Bueno, de hecho se escapó. Fíjate, 15 tira de vuelta. por acá nos están empezando a rodear está medio complicada la cosa todos los ligeros están muertos no te digo que está perdido todavía pero vamos camino a eso con AP en la torreta le entramos perfectamente Fíjense lo duro que es que, que tiene que huir Que el 110 chino tiene que huir O sea Bueno, fíjense que el ligerito se pasea tranquilamente No me preocupa eso Me preocupa que el TLP Que el TL1 el LPC esté ahí atrás Tan asustado eh, Tranquilo man, no pasa nada Ahí te voy a ayudar, te l uno, porque estás medio en el horno. Estás medio complicado. A ver, vamos a ver qué podemos hacer acá. El proyecto... la ha comido el tele 1 también no son tanques tan tan duros tranquilos spring déjame que yo haga daño última en el de los casos y vos aprovechas y tú aprovechas nos rompen el cañón eso es un problema el at 15 que está este está campeando por ahí no lo veo No me voy a andar con tonterías, directamente cargo a PCR. Ya fue. Ojo a nuestro pulete. Nuestro uh. Somos muy duros los dos, la verdad que estamos... Bueno, ahí sí se la embocamos Pasa que el tema es que está a una distancia bastante. Bastante buena, bueno, pero me desaparece en la cara. Fíjense que él tiene él tiene el morro arriba, nosotros no. Bien. Sí, Ese pues, es el problema. Nosotros no tenemos morrito no Tenemos gorrito arriba, se podría decir Él está muy bien oculto La verdad que lo está jugando muy bien al t 15 No sé si lo tiene hace mucho Pero la verdad que lo está jugando perfectamente Me desaparece otra vez Uf, no me cubren de atrás tampoco Estamos en el horno Si no me cubren con esto, mirá Estamos muertos, chicos Tengo que no estaba, me tengo que ir, me tengo que ir, no puedo no, no. bancar. No puedo estar contra... contra varios rivales a la vez, no con este tanque, gracias RHL por ayudarme ahí. Igual creo que ya es tarde, ¿no? Estamos muchos contra nosotros. Uh, bueno. Es que va a venir el AT15 de atrás, seguramente. Era obvio, era más que obvio eh, La verdad que muy bien ese AT15, me gustó cómo lo jugó el pibe ¿eh? El pibe, Drunk Drunk Del clan Masu, Muy bien jugado, se nota que sabía lo que llevaba No era ningún tonto eh... Bueno, fíjense que Bueno, esta es una partida normal, digamos Hemos hecho 2.213 de daño 2.360 de rebotado, man O sea y eso que, digamos, repuse batalla y, bueno, sea lo que Dios quiera. No está editado, ni cortado, ni nada, el video es lo que hay. Así que estas son las batallas que verán cuando les toque ver este tipo de batallas. Lamentablemente, el equipo, bueno, no pudo acompañar y este tanque... Salvo que, a ver, cuando una vez que te quieren flanquear el equipo contrario, no tenés mucho que hacer porque no tenés movilidad, no tenés... Eh, No tenés nada. O sea, no tenés nada de lo que es... Eh, no te podés reposicionar. Una vez que elegiste un sector, morís ahí. Fíjate, el AT-15 tuvo el tiempo de venir para atrás. Yo no, es, es muy, muy lento, la verdad que... Bueno, ustedes lo han visto. Es muy, muy, muy lento. Pero también es muy resistente. Es muy duro. No tenemos el morro que tiene el AT-15 arriba. Y eso es muy, muy bueno. Y siempre que tengas una cuesta, que tengas una montañita, una elevación, te pones ahí, te planteas ahí tranquilamente. Y de ahí vas a poder disparar. Apiachere, como se podría decir. Eh, bueno, no nos han dado muro de, muro de acero. Ahora nuestro enemigo. Eh, el AT15, acá está. Voy a chofear un poquito. Ya, Te das cuenta que es una persona, un chabón que juega bien. Mirá. Daño premio por batalla de 1100. 160 por, 55%, casi 56% de victoria. 65% de porcentaje de impactos. 22.000 batallas... 8.100 de puntuación... Wow... Re bien... dos no zarpados. Bueno... Y le hicimos frente... Lamentablemente... Me empezó a comer el turco de atrás... Si no... Tal vez puede que hayamos... Eh... Podido ganarlo... No, no sé... Estaba complicada la cosa para ambos... La teníamos difícil los dos... Tanto él como yo... Pero... Pero bueno... Eh... Se puso divertida la cosa... Y estuvo bastante... Bastante entretenida... Así que... Bueno amiguetes... Espero que les haya gustado... Que les sirva... Yo... La verdad... Si me preguntan a mí... Yo por lo general no soy de recomendar tanques porque no conozco la economía de cada uno, por supuesto. Alguien trabaja y ganará millones de dólares por mes y otros no trabajarán y otros, yo qué no sé, cada uno tiene su situación, su realidad. Si tenés el dinero y tenés ganas de tener un tanque inglés, duro, que se la banque, este es tu tanque. La verdad que está muy muy bueno en este sentido, se la recontrabanca, ustedes ya lo vieron, no nos dieron muro de acero pero la verdad que nos tendrían que haber dado muro de acero. Hemos sacado, uh, ¿cuánto dijimos? 2.300, casi 2.400 de rebote con un cazatanques. La verdad que impecable, chicos. Bueno, amiguetes, muchas gracias por estar ahí. Suscríbanse al canal, dejen un buen pedazo de like. No se olviden que el like es muy importante en YouTube. Porque nos ayuda a posicionar tanto el video como el canal de buena manera. Para que YouTube eh, nos, nos haga publicidad, nos haga promoción del video y del canal, así que bueno amiguetes, muchas gracias y nos vemos en la próxima chau chau